desde un principio, hace hace tiempo, ¿no? pensaba comprar un departamento y estuve buscando, viendo y hasta que llegué a este, esta empresa y la verdad desde el primer momento me dieron confianza y dije bueno, lo voy a comprar, el primer día. En enero de este año ...empecé a buscar proyectos para poder invertir... compré un par de departamentos... ...y bueno... ...quien me recomendó como ustedes es un compañero de trabajo. Vive con mi hermana... ...y vimos... ...nos llevaron incluso al lugar donde... ...estaban ya construyendo... ...y la verdad, la primera vez que lo vi... ...estaban empezando la construcción... ...y a la fecha que ya pasó... ...varios meses... Menos de medio año, mucho menos. Me da un gusto porque ya lo veo bastante. La construcción ha avanzado casi y ya está en el último piso. Algo que podría resaltar y remarcar bastante es que el hecho de que eh, el desembolso del dinero o del pago completo del departamento se hace una vez que el proyecto ya esté culminado, o sea, cuando ya... ...cumpla con las expectativas... ...y ya el departamento esté listo para habitar... ...así que en comparación a otros proyectos... ...creo que es un plus. Y me llamaron hace una semana también diciendo... ...de que podemos ver los acabados... ...como quiere que... ...o como quiero yo que sean los acabados de... ...la cocina, del baño... ...y la verdad que es muy bueno... ...porque ya uno escoge... ...el color, como quieres que sea, es a tu gusto. Y el departamento al final va a estar tal como yo quiero... ...con los colores que yo deseo, tal como me gustan... ...no es como otros departamentos o constructoras... ...que te venden un departamento ya hecho... ...y te tienes que acomodar eso, no, en este caso es lo contrario... ...el departamento lo diseñan al gusto de uno... ...y es algo bastante bueno. La verdad, en estos momentos, pienso de que esto, mi sueño que tuve, se va a hacer realidad. Cuando tú recomiendas, recomienda algo bueno. Algo que de verdad, a la final, te va a dar un buen fruto. Con lo que he visto, me siento tranquila y sé que a la final me van a entregar mi departamento y voy a estar bien mi familia, porque a la final es la familia que se sienta contenta. Por los beneficios que acabo de mencionar, y yo sí recomendaría a esta empresa inmobiliaria, porque en efecto tiene bastante comunicación con nosotros, eh, los consumidores por así decirlo, y siempre están abiertos a todas nuestras observaciones. ANCOSUR vive diferente.